¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para la serie Ayudando Streamers. En este caso vamos a estar trabajando sobre dos plugins nuevos para que el micrófono suene mucho más profesional. El primero es el TDR Nova y el segundo es el TDR Kotelnikov. Ambos plugins son utilizados para la industria de la música. Vamos con el video, no se olviden, dejar un like y compartir que ayuda muchísimo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página tokyodown.net le voy a dejar el link en la descripción esta página se dedica a realizar y crear plugins para la gente y la industria de la música en nuestro caso utilizaremos dos plugins para mejorar la calidad del micrófono uno de ellos es el TDR Nova y el otro es el TDR Kotelnikop lo que haremos es bajar ambos archivos en zip y descargarlos en nuestro PC aquí dice Windows Installer, en mi caso lo descargo. Acá pueden utilizar un mail para que les lleguen notificaciones de la página. En mi caso no lo voy a hacer. Bien, como podrán ver, aquí se está descargando el archivo SID. Lo voy a guardar. Y voy a hacer lo mismo con el Cotelnicop. Free Download. Lo descargo para Windows en mi caso. Y lo guardamos. Una vez descargado ambos, lo que hacemos es abrir la carpeta y extraer el archivo, en mi caso, en el, el sistema, en la parte C. Una vez descargado, hacemos lo mismo con el otro. Recuerden tener en cuenta dónde van a estar descargados estos archivos. Yo por lo general trato que queden en el escritorio para tenerlo a mano, ¿sí? Bien, ¿deberían reiniciar el OBS? Y estos plugins ya deberían estar incorporados en el OBS Studio. De no ser así, por favor reinicien la PC y revisen. También lo que pueden hacer es buscar el archivo OBS, la raíz, y ver si están instalados estos plugins. En mi caso, como pueden ver, ya están instalados en la raíz del OBS. Bien, una vez hecho esto, no hay nada más que hacer por aquí nos vamos al OBS, bien ahora para configurar el micrófono lo que vamos a hacer es una pequeña grabación mp4 y trabajaremos sobre ella, lo que voy a hacer para esta grabación es mis propios filtros anularlos así dejamos virgen esa grabación, bien ahora lo que vamos a hacer es agregar ese video recientemente creado recientemente creado y vamos a signo más fuente multimedia y buscamos lo dejamos en bucle lo buscamos y lo dejamos corriendo mientras estamos en este hablando. momento estoy vamos a dos centímetros granaje, del micrófono propiedades audio avanzadas en este momento estoy a dos centímetros del de micrófono. De micrófono así lo escuchamos Re bien lo que voy a retirar ahora es dejarlo en la parte superior para que me deje grabar y ustedes pueden ver mejor Bien. ahora lo que vamos a hacer es a este mismo archivo engranaje filtros y le vamos a agregar en filtros de audio los que recién bajamos extensión bst 2.x agregaremos primero el Kotelnikop verá la interfaz que ya está por default ¿sí? en mi caso yo uso vocal bass type esta lo que hace es configurarla ¿sí? y darle ganancia y diferentes parámetros para que mejore el audio. Bien, signo más de nuevo. Agregamos ahora la que es la extensión COBA, eh, perdón, Nova. ¿sí? Abrir interfaz y aquí vamos a necesitar configurar mediante el video que recién creamos. Para esto, vamos a darle play. Recuerden hablar siempre frente al micrófono y no de costado. Esto ayudará mucho mejor a los plugins. En este momento estoy a 10 centímetros del micrófono. En este momento estoy a 2 centímetros del micrófono. Recuerden hablar siempre frente al micrófono y no de costado. Esto ayudará mucho mejor a los plugins.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 En mi caso, le decidí agregarle emisión de ruido porque, bueno, me está tomando seguramente lo que son sonidos externos que, bueno, eh, no tengo una habitación insonora por el momento. Así que, bueno, el paso que sigue es, en la fuente multimedia que, reciin, que recién agregamos filtros, clic derecho de engranaje, copiar filtros y lo vamos a pegar en el mic. Clic derecho en de engranaje. Pegar filtros, ¿sí? Podrán corroborar que en la sección filtros Tiene agregado los filtros que recién Este, incorporamos, ¿sí? Todos estos filtros son exactamente lo mismo que Este, hicimos recién En la fuente multimedia antes creada La podemos eliminar Y ya nos queda configurado el micrófono Con una mejor calidad Más claro y Este, mucho más profesional Aquí arriba les dejo que eh, hemos hecho un video anteriormente con la creación y la, eh, perdón, con la descarga y configuración del Voice Meter Banana, que también ayuda muchísimo a la hora de configurar el audio. Como pueden ver, tengo el micrófono aquí, aquí tengo un cable virtual. Así que bueno, si les gustan, pueden ver ese video. No se olviden dejar un like, suscribirse y compartir, que ayuda muchísimo.